En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 7 de noviembre. Emisarios de Michael J. Fox en España buscan el milagro contra el Parkinson desde Barcelona. La fundación creada por el actor colabora con el Clinic de Barcelona para desarrollar un proyecto pionero que tiene como objetivo combatir el Parkinson con su sede en España, investigan el estudio del envejecimiento cerebral saludable, ya que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, solo detrás del Alzheimer. Y la Sociedad Española de Neurología estima que para el 2050 la cantidad de casos se triplique. Cada año se pierde un 11% de neuronas dopaminérgicas en pacientes con Parkinson. Un estudio realizado por el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Canarias empleó un programa que compara los datos obtenidos a través de imágenes del paciente y según las variaciones de la población en general, puede dar un diagnóstico. En palabras de Félix Lleboles, indica que el resultado proporciona mayor confianza a los neurólogos cuando se trata de un caso dudoso de esta enfermedad. El hallazgo fue gracias a este programa que, basado en sus datos, mostró que se pierde un 11% de neuronas dopaminérgicas en pacientes con Parkinson frente a aquellos pacientes sanos. El empleo de esta tecnología ha ayudado a elegir tratamientos más adecuados y analiza la evolución del paciente.